Vinimos a la zona de Casariche a encontrarnos con Rafael, que es el responsable de agroquímico Borrego. Rafael conoce bastante bien nuestro negocio desde los diferentes puntos de vista porque es tanto distribuidor de Ascenza como técnico y agricultor olivarero. Rafael, háblanos del Covines Fuerte, ¿por qué crees que, que son tantos los años que lo, que lo están avalando? El Forte llevamos del orden de 18-20 años utilizándolo, prácticamente casi desde que salió. Es un producto muy bien terminado y es un producto de los que consideramos óptimo óptimo económico, es decir, productos de gran calidad eh, con unas condiciones económicas eh, bastante equilibradas. Tras la aplicación, eh, la planta, el olivo en sí, toma un color eh, verde natural. Es debido eh, al ferrocianuro que utilizamos como pigmento. Vamos a incorporar eh, un nuevo producto fungicida en el catálogo, Flecha Supreme, como bien sabes. ¿Qué piensas sobre ese producto? Este producto es un producto que llevamos ya mucho tiempo demandándolo, tanto los agricultores,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 y sobre todo en el tema de olivar, que es lo que más me atañe en concreto a mí como agricultor y a mí como empresa, ¿no? Cumple perfectamente con el plan de tratamiento de olivar y con una calidad bastante alta. Ascenza. Farming your future.